porque yo mi pelo como lo llevo hoy en día, eh, hace, desde muchos, muchos años, a mí me encanta mi pelo y siempre ha sido una parte como muy importante de, de mí, parece que él va antes que yo a veces eh, y en estos últimos tiempos cuando empieza a surgir todo este movimiento eh, afro y de entender nuestro pelo como... Mmm, un elemento de, de, de resistencia y de fuerza, simplemente me, me parece lindo poder mostrar que me encanta mi perro y que lo he amado y que ha hecho parte súper importante de mí siempre, entonces siempre me encanta mostrarlo.